Pita caroto, hacemos lo que queremos bienvenidos a Extra. En esta ocasión les dejo el chroma aquí que utilicé en el top de cierres de transmisiones del otrora canal del angelito canal 13 ya que este no se encuentra disponible en Youtube. Sin activar la función de pantalla verde de mi programa de edición que es Filmora X se ve de esta manera. Ahora les dejaré algunos ejemplos de uso de este Chroma Key, el primero es el que lo inició todo. Y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión, con la satisfacción de haber volvido una jornada más. El segundo ejemplo fue una idea de vecinal Fishpad, espero que le guste. Canal 2, emite su señal desde la ciudad de Santiago, y es propiedad de Canal 2, Sociedad ciudad anónima. Su representante legal es Don Sergio Parra Godoy. Y su director ejecutivo es Luis Genjo y Sasi. Todos con domicilio legal en Chucre Mansur 15. El fuego. Pero no Aquí el tercer y último ejemplo. Providencia, región metropolitana. Esperamos cumplir con nuestra misión de informar con objetividad, elevar el nivel cultural del país y entretener sanamente. Deseamos estar junto a usted, con lo mejor de lo nuestro. Muy buenas noches. TVN, Televisión Nacional de Chile. Para que puedan utilizar el Chroma aquí, utilicen un editor con la función de pantalla verde como Filmora o Kinemaster en el caso que lo hagan desde celular. En esta ocasión voy a dar un saludo a Vecinal Fishpack, quien me preguntó del origen del Chroma en el top de cierres de Canal 13 y me dio la idea de hacer este video. Gracias por pasarte por mi canal y buena suerte en el colegio.